La técnica nos permite más transparencia y interactividad. Y por otro lado, estamos dando cuenta que, que la transparencia de los datos puede ser utiliz mal utilizada eh, por, eh, por poderes en los cuales no tenemos acceso. Uh -huh. ¿no? Eh, por compañías o por, por poder políticos. Ese o, es el o... camino que está seguido. El camino es estar dentro del poder en las manos. Ah, está Google, Facebook, las o sea, cosas. Y por eso, eso es que la privacidad es más importante. La privacidad es un límite, poner un límite a la transparencia. Uh -huh. ¿No? Sí. Eh, de modo que la, la, la, la, el debate por la privacidad es un debate de decir eh, si todo es transparente para todos, es una sociedad no viable. Porque, uh -huh. Y bueno, porque no somos ángeles. Yo siempre digo que no somos ni ángeles ni demonios. ¿no? Pero hay cierto... Eh, digamos, por el problema de la verdad, porque no todo, digamos, la verdad de las cosas es que sabemos algunas cosas, pero muchas cosas no las sabemos. De nuestro cuerpo, por ejemplo, de cómo funcionan nuestros organismos, individual, y demás. La ciencia médica nos ha aclarado muchas cosas, pero muchas cosas no nos ha aclarado. Uh -huh. De modo que uno dice, qué confianza tengo en mi cuerpo. Y hasta por ahí. ¿eh? Cuando uno se volviendo más viejo, cada vez menos confianza. Una no vez más joven, nos dice, bueno, por ahora sí, ¿eh? tengo sí, fuerza, fuerte, ¿no? pero después todo. cuando se vuelve más viejo, y mmm, la cosa va siendo cada vez más... Y los médicos dicen, ah, no se sabe no se con sabe, sus ¿qué ojos, hace? y este, sí. no sé qué cosa. Ajá. Y usted me puede decir, y si, ¿sí? no. Entonces nos dice, bueno, si a ese nivel uh, hay siempre un ocultamiento, ¿no? Eh, que no es un elemento moral, sino un elemento físico, en el sentido orgánico, ¿no? eh, por el tiempo, porque el tiempo nos dice, bueno, ¿qué me va a pasar a mí dentro de 10 años? Si no sé lo que me va a pasar ni esta noche, <risa> este, sí. ¿cómo le voy a decir? Como que hay... A eh, muchas cosas que no sabemos. Sí, sin pasar al moralismo barato, simplemente uh -huh. que hay muchas cosas del futuro que no sabemos. Y muchas cosas del pasado que tampoco sabemos. Empezando por el cosmos, nos dice, bueno, hubo un Big Bang hace 14.000 millones de años. Uh -huh. y, Tal vez sí, dicen eh, los científicos que hubo, pero vaya usted a saber. ¿no? De modo que, por el problema de la, de la verdad, que es siempre un ocultamiento en el tiempo, en, eh, en el futuro, y en el, y el presente y en el pasado, um, eh, si uno lo toma eso en serio, y, y las posibilidades de pronosticar el futuro son muy relativas. Uh, no solo en la, bolsa, en la bolsa de Nueva York, en todos lados. De ¿no? uh -huh. modo que... Sino, dicen uno, yo le doy la seguridad que usted con ese millón de dólares que me ha dado dentro, dentro de un mes va a tener 20%. Ah, no lo creo. Uh -huh. ¿No? De que... Uh, si tenemos en un mundo que está uh, en juego con el, con el Dasein, o sea, con una, con un ente que es estructurado en, en un tiempo tridimensional, en el cual lo que sabe está siempre mezclado con lo que no sabe, lo que prevé y con lo que no puede prever, tanto el pasado como el futuro. Um, si, si eso es así, tiene que haber una forma social de su creación social, en la cual esa de alguna manera se, se refleje en los procesos sociales. Porque si no, uh, es de nuevo el fantasma de que hay alguien que sabe todo. Mm. Sí. Volvemos a la filosofía, <risa> estamos a la filosofía en, moderna, sí, moderna. estamos de, en, de, en el sí. Leviatán, sí. estamos en, la, en Stalin o Hitler o okay. Mussolini o lo, okay. o lo yeah. que sea. El, el Führer Sabe todo. Sabe todo y bueno, el faraón el, el faraón, faraón sabe todo es sí. Dios Dios sabe todo yeah. de modo que, y no, este, de modo que, por eso digo que, que el problema de la privacidad es un respeto a la estructura uh, un poco semioscura o semi -lúcida de la realidad en que vivimos uh -huh. uh, de modo que uno dice uh, puede haber una visión uh, traslúcida de, de los seres humanos en la red Uh, ocultaríamos el, el ocultamiento mismo. ¿no? O sea, nos estaríamos creando un fantasma de, de, de, que no es, no es humano. No es humano. Porque ni es humano ni tampoco es viable, porque um, estaremos pensando que todo es traslúcido y, y que la verdad puede ser vista uh, claramente uh, por todos. Um, y... A nivel, digamos, moral, es un problema también de, de hasta qué punto puede tener confianza en otro. El problema es la confianza, que es un problema claro, clásico en la red. Uh -huh. El trust. Si no hay confianza, la red no funciona. Sí. No funcionan los negocios tampoco, porque los negocios funcionan. El capitalismo funciona siempre en base a la confianza. Cuando yo te presto dinero en el banco, te digo, bueno, te presto, pero uh, 7%, 5%, 3% y y vamos a ver qué pasa. Bueno, lo pasa, <risa> lo vemos ahora, sí, sí. Que, Grecia, que Grecia no puede pagar la plata. Y bueno, sí. entonces, ¿qué pasa? Y bueno, hay un problema de, de, de que el capitalismo funciona, como todas las, las relaciones normales, en que hay una cierta confianza. Uno dice, bueno, te puedo poner uh, de, de diversos este, condicionamientos de la confianza. Sí, sí, pero siempre hay una, una base de confianza, porque nadie puede prever el futuro. Bueno. De modo que... Um, ese, ese es el problema de las relaciones humanas, relaciones con uno mismo, con otros y demás, uh -huh. que están basados siempre en un saber y no saber quién soy. Yo mismo tampoco, ¿no? Uh -huh. este, de modo que eh, puedo confiarme en mí mismo. En mí mismo. Ah, hasta por ahí sí. ah, tengo que tener cuidado porque mucha confianza no, me tengo confianza un poco pero no demasiado sí, no de verdad, no ¿eh? si esto en ciertas sí. situaciones este, cambia de, de me me cambia. Sí es, y después viene esperaba. pero Rafael ¿cómo pudiste hacer eso? y, sí, depende, sí. y bueno y fue un error Ajá. y dice bueno pero no te tenías confianza sí pero ahí este ¿eh? De ¿Por del futuro, si estamos hablar del futuro, qué, qué crees de todo el futuro de la secreción ética, de los poderes? ¿El pesimista o optimista? O depende sea. de la capacidad que tengamos de poner ciertas, este, como los sistemas, digamos, en las máquinas, que hay ciertos este, sistemas de seguridad uh -huh. ¿no? para que pase cualquier cosa. Bueno, puedo apretar el freno, puedo sacar esto. Y creo que en, a nivel de la red estamos en los comienzos de ir pensando ciertos sistemas que dicen bueno, hay que tener confianza, pero por otro lado tiene que tener cuidado. Uh -huh. ¿no? este, hay ciertas cosas que pueden ir muy mal. Y luego que hay que ver la, la, la, la transparencia y la privacidad. Eh, ¿Qué tipo de cosas es mejor ocultar? A nivel personal también, por ejemplo. A nivel de, la, de las compañías, por supuesto, y a nivel también político. Pero ¿podemos seguir funcionando con los esquemas que traíamos en el siglo XIX y XVIII? Por supuesto que no, porque si no, no hubiéramos tenido la Revolución Francesa. Uh -huh. ¿no? Que fue, un, fue una crisis del ocultamiento también, por los sistemas de que el Estado soy yo, uh, Luis XIV. Fue un desastre. Porque, claro, ¿quién iba a saber lo que estaba pensando Luis XIV? Él solo, no que las letras de caché y todo lo que estaba pasando ahí durante 150 años, de ocultamiento, y de, fue un desastre. Y terminó en lo que terminó, sí. ¿no? en ríos de sangre. Uh -huh. no que, eh, y bueno, los sistemas de, eh, totalitarios del siglo XX también fue un desastre, porque se suponía que había alguien que sabía, pero totalmente oculto. ¿no? Secret Service. ¿no? Uh -huh. Geheim, uh, Gestapo, ¿sí? secreto. Creo, sí. Horrible, un desastre. De modo que uh, la visión opuesta, uh, qué sé yo, de que todo es abierto para todo, la sociedad abierta de que hablaba Popper, uh -huh. sí, abierta está por ahí. Este, porque una sociedad plenamente abierta no puede existir porque, bueno, porque no puede haber una, una confianza total en, ni en mí mismo ni en los otros. Siempre hay una, un juego de. Ideologías. De percepción, ideología, de percepción, claro, y que, como digo, incluso en mí mismo tampoco, puede haber. Y la, la visión de lo que vemos, lo que entendemos de las cosas, siempre es relativo. De modo que, eh, por un lado, es apasionante el proceso de transformación que estamos viviendo ahora, la, la llamada revolución digital, que nos están cambiando todos los esquemas eh, tradicionales, o sea, las, las, las reglas de juego. Y en el momento en que eso cambia, hay gente que dice, eh, olvidémonos de la privacidad, por ejemplo, eh, que es una mentira. ¿eh? Uh -huh. uh, pero puede estar un buen negocio. Hasta cierto punto, después la gente empieza a decir, no, no, no, no, no, no, no, no, este, este, no se me acerque tanto. Aquí corto. Este, digitalmente, pero ya uno ve que es difícil que es hacer eso una vez que uno ha entrado en un juego en el que aparentemente la cosa es, tengo todas las cartas en la mano. Ah, aparentemente sí, pero hay otros que, que están detrás y, uh -huh. que, y que están sacando digamos provecho. Okay. ¿Qué fue lo que pasó en la revolución industrial también? ¿No? La gente estaba contenta que el capitalista le pagaba el sueldo. Sí, <risa> la, respuesta la, uh, la respuesta fue las revoluciones del siglo XIX y sí, demás, más, ¿no? verdad, sí. Marx y demás, o sea, uh -huh. los fantasmas, no okay. que uh, habrá que desarrollar un sistema un sistema de pensamiento crítico digital me parece y la educación es fundamental. Sí. Elemental, sí. Pero Elemental eh, para el pensamiento crítico del pueblo, ahí está. para las, las personas que van a la, la próxima o la nueva generación que van a pensar eso. Ahí está. Ahí está. Y, y lo mismo pasó con los medios digitales de, mas, de masas, de comunicación de masas. Donde, qué sé yo, la televisión entraba a todos lados. Pues, ¿no? sí. uh, aquí la empezamos, televisión es la nueva educación. Es la nueva educación. Y fue una ideología. También. Uh -huh. no. Con lo cual no, no está demonizando la televisión, se trata de ver que la gente está perdiendo, bueno, no, cada uno está perdiendo un poco la, la percepción de la libertad, ¿no? de que hay ciertas cosas que, que quiero mostrar y ciertas cosas que no quiero mostrar. Y si no tengo esa opción, eh, que no es absoluta, por supuesto, ¿no? uh -huh. um, estoy perdiendo algo muy elemental: que es la libertad. Y yo lo veo eso en ese momento difícil porque eh, el, el provecho que traen la, la, las redes digitales son inmensas para la vida diaria y todo. Que ¿no? ¿No? la gente está pensando, es tan inmenso el, el, el provecho que me trae que prefiero no mirar eh, los problemas que hay detrás. Uh -huh. o sea, ...permanecer en, un, en, un, este, como en un fantasma, claro. Y eso en algún momento va a explotar. Está explotando en pequeñas hay más crisis Ahí está. Pero estamos, estamos muy cerca todavía de eso. Sí. Es como el, el, el capitalismo incipiente... Uh -huh. ...donde se empezaban a crear las primeras fábricas y demás. Y todo. Entonces uno creía, claro, que cuando el, el dueño les daba... ...un poco más de dinero, o le daba más de comer entonces con eso se solucionaba el problema. Uh -huh. <risa> este, sí, en parte sí, claro, pero este, es un problema más de fondo. ¿no? Y aquí también hay, creo que hay un problema de, de que, claro, cuando el dueño este, me da más gadgets para que yo pueda hacer esto sí. y lo otro, está muy bien. Y como no cuesta nada... La historia se puede, ¿verdad? Ahí está. ¿no? Sí. <risa> no, eso es, eh, digamos, es, eh, una especie de eh, servitud Digital, por decirlo en uh -huh. francés, ¿no? uh -huh. este, de la cual somos en parte en este momento todos más o menos este, esclavos esclavos digitales esclavos de digitales, alguien digitales, ¿no? sí. de alguien que está haciendo la plata con, con todo lo que estamos haciendo, incluso con esto que estamos sí, haciendo sí, ahora, sí. evidentemente. Ah, digo que, pero es una situación nueva, muy apasionante. ¿no? Eh, no diferente al, al nacimiento del, de, del mundo industrial y de percibirnos a nosotros mismos como eh, trabajadores de la civilización industrial. ¿no? Eh, que fue una experiencia de la humanidad nueva, ¿eh? de hace 200 años, ¿eh? y que ahora se está transformando, por ponerlo en forma casi dramática, no sé si era tan dramática, pero me da la impresión de que sí, que en la transformación de la de la civilización industrial, en una civilización digital. Y necesitamos buenos pensadores. Uh -huh. Pensadores que sean, digamos, abiertos a los fenómenos empíricos, abiertos al arte, abiertos a la, a la técnica, que entiendan lo que está pasando, abiertos a la economía, o sea, um, en el fondo es cómo pensar las universidades en el siglo XXI. Ese es el, uh, el challenge. Uh -huh.